Hola, mi nombre es Esteban Gutiérrez y soy profesor de educación musical titulado de la Universidad de Playa Ancha. Salí el año 2017 y comencé a ejercer el año 2018 en dos escuelas municipales de la Comuna de los Andes, Quinta Región. Una en la Escuela Río Blanco, Escuela Rural que se encuentra camino a la cordillera, y también en la Escuela John Kennedy que se encuentra en el centro de la ciudad. La formación que recibí en la UPLA me ayudó a superar algunas dificultades como trabajar con cursos que no son de enseñanza media, ya que por lo general las especialidades se enfocan en la enseñanza media y yo en la actualidad trabajo con cursos desde pre-kinder a octavo básico. Incluso tengo un curso especial, que es un curso formado por estudiantes con algunas dificultades permanentes. Mi experiencia más significativa ha sido ver cómo los estudiantes han aceptado de buena forma la asignatura, ya que antes no la realizaba un especialista, la realizaba un docente de general básica y ahora tenemos sala de música, instrumentos, buen equipamiento. Incluso se espera que terminando la pandemia se pueda realizar el primer encuentro musical de escuelas municipales de los Andes. Me despido y te invito a estudiar pedagogía porque es un trabajo muy reconfortante, lleno siempre de nuevas personas y experiencias, y, si bien hay altos y bajos, siempre es muy gratificante saber que estás influyendo directamente en la formación de una persona, no solo de manera cognitiva, sino que también emocional. Y por lo mismo, siempre hay que hacerlo lo mejor posible, con toda la vocación, para siempre ser una influencia positiva en su desarrollo. Que estés muy bien.